Yeah, no, tranquilo nah, no, no, no, no, no, no, mostrar mi no, no. <laughs> ¡Eh! <feud Close Kövichel> <risa> oh, Matías, ¿para dónde vamos? Vamos, nos están llegando al Cerro Caracol ¿Qué opinas, JP, de la situación? Germán, ¿qué opinas de tu máquina nueva? Vas a salir en YouTube, JP, ¿no estás en contra de eso tú? No, porque no voy a hablar de tu máquina hasta que la tengas <risa> <risa> ¿Cómo están, chiquillos? Bueno, ¿Todo bien? ¿Cómo están, chiquillos? Bien, que quería para acá Bueno, al fin estar acá Buenas, cabros. ¿Cómo están? Genial. Bueno, ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Buena, Bueno, compadre. ¿Nos podemos sacar una foto, hermano? Obvio que sí. ¿Cómo estáis? Motivado aquí pedaleando. ¿Cómo va? ¿Cómo estáis? Bueno, igualmente. Señor. ¿Me permite su bicicleta, señor? Pero por supuesto, ¿te lleva alguna otra la de Jean-Pierre? Bueno, para el club. ¿Cuál es el plan? Que hacer una bajada para que conozcan. Hola, bueno, chiquillos. a darles la bienvenida por venir a este pedaleo junto a Germán y a los chicos de Cocinante. Van a salir junto a los chicos del equipo Better Bike por senderos de las pistas que se estaban marcando. La idea es que lo acompañemos, que le enseñemos nuestras pistas acá y aprovechemos de pedalear con él. Bacán, chiquillos, que estén acá. La raja que podemos lesear un rato hoy día en la mañana, pasar un rato juntos pasarlo bien, pedalear, acá no se puede estar mal, se pasó el cerrito, hace como 4 o 5 años que no venía para acá está hermoso, bon. eh, otra cosa así que démosle, vamos a pedalear a bikear, cabros ¡uh! <risa> <risa> <laughs> okay, I got one. Oh ho ho So, para arriba, para abajo, raíces, el taquilo, peralte. El oh. el y línea para todos lados. Don Joaquín, ¿cómo le va? <ríe> Todo bien. Vamos a andar con, ¿Con plataformas. ¿Con plataforma? ¿Cómo, las sentí? ¿Cómo con la sentí? Puta ya con las patas para, para todos, todos lados. Para todos lados. Bajar los tobillos y bloquear pa... así. ¿Cómo andamos? Gustazo. igualmente ¿tú? Buena. No, porque era como si me hubiera. <ríe> rato, ¿eh? <ríe> <¿Sí>? uh. <ríe> Hagamos otra, recorremos algunas pistas y después saltamos. ¿Te brinca? Hola, Morfeo. Morfeo, suena bien. ¿Te gustó bien la presentación? Sí, estuvo bueno, tremenda bienvenida ahí. Los chiquillos estaban bacán. Muy ando todo. Pero está ahí acá ahora. Es bonito mayor, lo voy siguiendo, pero para todos lados. Está hermoso. acá Oh oh, ¡Oh, oh, no ¡Buen! pasado pasadas, Oh, se pasó. Bueno, oh, bueno, bueno, buena. Buena baja. Oye, ¿veis rajado? Güey? No, no la conocí. Sí, güey. Bueno. <risa> Me salí en una y te escapaste. Caleta, caleta. Sí, en una pasada. en una pasada. Adelante, cabros. Uh. ¿Bueno, eh? bueno, Buena, Buena, buena. <risa> güey. <risa> sí, sí, ¡Limbo, limbo, limbo! <risa> uh. <risa> ok. Como tú digas. Oh, Las pistas buena, se pasaron. Oh, cosa buena. Estoy poniendo una sonrisa, no me lo puedo sacar, Es como va para subir esta. Sí, no Se siente rígida. Igual sube muy facilito, Es cortita de cola. Es súper corta de cola, te estoy atrapando acá. ¡Cacha! Sí. ¡Ah, <risa> Pásate unos cambios más duros y acelera Y tírala contra la raíz igual así, pruébala A ver qué dice cuando vuelva Va a llegar de poco la bici en la mano. Toma tu bicicleta ¿Cómo la sentiste? Muy suave Suavecita. Es cortita de cola, sí. ¿eh? A pesar de que sea como talla grande. Talla grande, pero no tan grande, es una cuestión medio extraña. Hay una cinta, no podemos pasar. Sí, la cinta es invencible, güey. Cuando quieras. <ríe> ¡Oh, cinta! <ríe> atento, atento. Calma, calma. ¡Oh, oh, oh! ¡Atentó, atentó! ¡Calmo, calmo! ay ya no! ¡Ay, ya te he la demostración! ¡Bueno, <ríe> bueno! <ríe> ¿Y esos pedales? ¡San eh? <ríe> <ríe> <ríe> los carniceros! DMR, los carniceros. Con ese, con ese iría a poder hacerlo ¡Woo! Oh. <risa> uh, ¡Bueno! <risa> <risa> ¡Qué bien! ¡Es firme! ¡Woo! ¡Ja ja ja! ¡Bueno! Oh, Se va a soltar, wea. estoy loco en estos circuitos. Hoy uh. <risa> <risa> well, yo me voy a cambiar de... yo me voy a mudar. Yo me voy a venir a ir para acá. ¿Te hermano, ¿no poquito, qué? Obvio que sí, compadre. No, no. Bueno, no, bueno chiquillos. Oh, ¡No! Man, está exquisito. No me acordaba que era tan bueno. Así que con mi hermano estuve acá hace tiempo. Sacamos el mini volar. Oye, man, se pasaron las pistas, loco. Acabó. ¿Queréis probar esta tra? Adelante, señor. Date... ¿Qué hora es? Eh? Porque te podría dar una vuelta completa para que lo probéis. Vamos a intentar que no desaparezca esta weá. La izquierda y la izquierda puse la hélice mal, weón Es que cacho que las ventanas pasan para el otro lado y desde de, de arriba veía de un lado para el otro cielo, ah, entonces pf, línea recta con cuidado nomás, avanzando, avanzando ahí. Ah, por la sombra, ah, bueno. la iluminación. ¿Cuándo la raíz? en la, la, la, la, la raíz? En las raíces, bomba. La suena, suena la pata de cambio, ¿Sí? la, yo parece la cola va para arriba y para abajo tan brígido que alcanza a sonar, pero la escucháis pero no la sentí. <risas> está sacando como video, weón. Ya, nos están weando, cabros. Vamos, vamos, vamos. Lo que sea, vamos. ¿Voy a hacer un video de esto? Quiero decir, ahora mismo te estoy grabando. Si soy el ninja, nadie cacha oh. cuando grabo. <risas> cuando no es esta, es esta. Y ahora que está esta, esta se puede. Porque si no, después tengo que editar más que la mía. Brian vámonos. Pónganelo. Con ir Y el memo. Vamos. Ahí te van a apañar para allá. ¡Pum! Wow, permiso. ¿O no? Sí, allá. Allá. Vino. Vamos. Me cuesta llegar, pero llego. <risa> <risa> uh, uh. Oh <laughs> Buena cosa, weón. La raja. Oye, era rápido el salto, man. Se pasó. Vamos a hacer Vamos a andar, van a sesionar un rato. Y vamos con la sonrisa en la cara. Bueno. ¡Oh, qué estilo! ¡Oh, man, era grande el salto, <risa> <risa> uh. Uh. Uh. Uh. <risa> Mati, no me gusta tenerte como cameraman, pero... <risa> no, <risa> porfa. <risa> ¡Brava, me ¿Cómo estás, compadre? Qué hermano, un gusto. Uh, buena! No, la, que loco con los circuitos. Bueno, filete, weón. Te sigo. ¡Listo! <m successes> weón, volamos los, los dos al mismo tiempo en el aire. Oh, filete. La bueno, a ¿Qué pasa, Matías? <mparo> bueno, weón. Oh. Buena cosa. Igualmente, compadre. Oye, ¿Cómo es el sistema que tiene abajo? Como que es como un chopper invertido. Es un riel. un riel. Es un riel que se estira. ¿Está ¿Cómo funciona el hidráulico mal? ¿O no. tiene un razón? Está lubricado por aceite, pero no hace ningún tipo de absorción ni nada. Ah, ya. Está es un puro riel. Bien, es mecánico, claro. Ya. Bacán, compadre. Claro, bueno. bien, un gustazo. Buenas, Germán. Rapido, rapido, pa, a pedale. Rápido, rápido. Va a seguir dándole que nos vamos pronto. <risa> Estoy perrosa. El coche de bueno, a ver. Bueno, bueno, bueno la pici, cabrón, cabrón. Arriba las bici, cabrón, ¿me a leer? Dale, dale. dale. Buena, compadre. Ah, bacán. Está bueno, eh, está bacán. Ah, fondo. Oh, plano, <risa> igualmente. <risa> <Yeah>. <risa> bueno, chiquillos, buena onda. <risa> Tuve que levantarla mucho para poder llegar. Uh, uh. Aterricé el otro y dije: voy despacio. Me... En... Me salió un whip ay weón, iba cortísimo. Quién vemos? Uh, oh, ¡Qué estilo, weón! <risa> estaba afuera de la bicicleta, oh, que sí. oh, vienen Viene, chiquillos, juega atrás, atrás, atrás. Uh. Oh, Stickers? stickers vamos a repartir arriba. Uh, uh. Sí, hay que salir de ahí que estamos muy cerca de la pista. La hacemos cortita, hacemos cortita para andar. Bueno chiquillos, bueno. Y arra arriba la isleta así. La poligón. Bueno. Oh, salió por fin weón. No Hunter más bacán, sí, lo, lo tuve más tiempo. ¿Cómo es JP? Che, tú está ahí para el YouTube. Es? Que Buena compadre. bacán. Ahí, oh, tenemos poco espacio. ¿Tú la moto? Sí, Dale, todo, todo, todo. ¿Cómo ha andado todo ya en pie? Bacán. Ah, a... No lo caché. Viene otro. Oh. Uh -oh. No, no lo vi Estuvo con la rueda delantera justo sí, en no la calle. Sí. Bacan compadre, la raja alto? Uh, Me han dicho eso, me parece que me veo más bajo en los videos Gustavo ¿Estás bien? ¿Y tú? Sí. Bueno, bueno, voy a ¿Oye que sí? ¿Cómo, ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Sí? ¿Qué le digo? Papá. Que se motiva con el monte sí, Mike. Sí, no, si ir, si un No, Hola, una... hola, hola del Te mando un saludo gigante y motivarte con la bicicleta, porque acá tienes un gran profesor que te va a bañar en todas. Te tiene que tratar bien. Dile, trátame bien, weón. Jajaja. Un gustazo. Hola, Polola él <risa> Oye, el Hoy a las 29. aguanta películas y Odia las 29. Y... <risa> 29? Ah, está con la T8? Sí. ¿Todavía? ¡Uh! ¡Oh! ¡Uh! Oh, ¡Pasado! El mini drone. ¿Cuánto me dijo? Oye. Claro, esto va a ser un desastre porque no hay muchos stickers. Oh, Yo quiero Y no sé cómo hacerlo para. Esto es todo lo que hay. Oh. Ya, a ver, igual. No que claro. ah. Uno, uno por persona, uno por persona. Ya, tranquilo. No, no. aplasten <risa> no, no, no. Tra no a los chiquillos, no hablasten a los chiquillos. Amigo Germán. Gracias, so. gracias. Gracias, ah, Un poco un desastre, ¿verdad? Para los innovadores que se metieron para atrás. Uno para allá, uno para allá, otro para acá, otro para acá. ¡No Walking Dead! <risa> <No. risa> Buena cabrón. Oh lo siento, ¿dónde iba a traído más? ¿Lo tenía? ¿Lo? No me Ahí lo tenía. Oh. Oh, qué bueno me sacaste, oh, oh, casi sí, me trago Ah, sí, siente la barba. Ah, siente la barba. Ah, acá. Oh, la cuestión. Grande, ¿no? Sí no, se ha achicado caleta, es cada vez más chico. Ya no se nota. ¿Te puedo rogar una básica? Obvio que sí. Todo, de nuestra página. Vos pedale ah, qué estilo. Sacamos fotos y esas cosas. Ya la raja. La de cosas, que... Bacán te pasaste. Bueno, gracias Muchas gracias. A ti. Stickers, no, se me fueron todos. Pastelé demasiado con, con la cantidad. Que no tenía mucho y lo dividí entre ya Gonce y nueve. Que me voy ahora. Y pff, no, faltaron. ¿De la isla sí? Son un 7. El nano jaoa Hay que hacerlo ahora. Nos vamos con la familia de la Vale el lunes. Salgo en dos días más. <risa> es cierto, es cierto. Si, sí, como ¿cómo no íbamos a disfrutar la última de la última? Nunca llegan la última, pero como no vamos a disfrutar una jamás si estamos acá arriba. Siempre. Tú che. Por, Por todo lo que haces, superando. Vale, compadre, te pasaste, weón. Bueno. cuál es el tema? Mucho de la habla y poca acción, vamos. Mucho de hablar y poca acción. ¿Ya perdo lo seguís? ¿Vale, ¿O vamos? lo sigo? Vamos. Hablámonos para allá, weón. Oh, weón. Wow, hermosa, no sé si haya tirado esa. No. Oh, Rápida, weón. Uh. ¿Y ahora cuál es tu invento? Wow. wow. Casi. Oh. Todo gane, weón. Wow. Uh. Uh. Ah, Estas pistas me tienen loco, güey. Bajones de raíces, cambios de línea Cosa buena oh, oh. Dale, dale, dale Gran personaje, Jean Pierre, te pasaste. Nos vemos. No, nos vemos, chao, no, chao. No, no, buen viaje. Gracias. ¿Para dónde nos vamos ahora, don Marías? De vuelta a Santiago, señores. De vuelta a Santiago, un pique largo, muchos compromisos aún. La cara de JP lo Chao, gracias. Nos vemos. ¿Qué nos cuenta JP? No, estuvo muy bueno. Muy bueno el evento, la verdad. La gente muy amable, muy sincera. Puta muy de piel, así un evento a la raja, vía Polygon, vía a los chiquillos, vía la bici. Oh, estoy a punto de llorar. Fuimos a una visita express en Concepción. Así es, fuimos ah. a, a nuestros amigos de Better Bikes de Concepción con su lanzamiento de la nueva gama de bicicletas Polygon Bikes. Y al día siguiente fuimos a un paseo al Cerro Caracol que estuvo realmente joya. La hospitalidad fue tremenda. Los chiquillos se portaron 7 con nosotros. Jean Piag nos no alojó en su casa, así que estamos demasiado agradecidos por eso. Y señor, si le gustó este video, compártelo. Dale un like, por favor. Ah, todo de nuevo, todo nuevo. <risa> así que si te gustó el video, dale un like. Si tienes algún amigo que le hayan gustado las pistas de Concepción llenas de raíces y euforia, compártelo. compártelo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. <risa> Nos <risa> no vemos en el cerro y en Cross Mountain. Te faltó hacer el. Ya, <risa> suave, más suave.